parte llamada revolucionaria han hecho acciones no se consiguen y el proyecto fracasa ahí tenemos la guerra del 65 un gesto extraordinario pero lo termina favoreciendo a Balaguer que fue el que se quedó después de la guerra de abril ahí está la muerte de Camaño pero antes de la muerte de Camaño ahí está la muerte de Trujillo entonces, cada vez que los grupos llamados revolucionarios hacen una acción y no consiguen nada, van casi desapareciendo. Entonces, las acciones que está haciendo Leonel Fernández van a desgastar a Leonel Fernández. Hoy hubo una marcha en la capital. Esa marcha de la capital, cuando comienzan a desgastarse, que no tuvieron resultados, que Leonel no consiguió nada detrás de esa marcha, ...los pueblos retroceden... ...ahí está una marchita... ...esa es una foto acotejada... Una foto, ...una foto acotejada... ...ok, si hubo mucha gente... ...¿cuáles fueron sido los resultados?... ...¿qué impacto produjo hoy?... ...cuando eso no produce nada... ...a Leonel se va desgastando... ...y parece que el proyecto de Leonel Hice... Parece que sigue en pie. Si ustedes observan esta foto. Dale ahí. La gorra que Leonel tiene en esa foto. Ya no dice PLD. Dice Bosch y la estrella. Mírenlo ahí. A, a, dale un acercamiento. Entonces, miren. Ya ahí se ve Bosch y un león. Yo creo que hay ahí. No sé si es un, es un león o una estrella. Entonces... Eso significa que hay una actitud de Leonel Irse del PLD. Y si ustedes ven, por ejemplo, la figura que hay ahí, la figura que están acompañando a Leonel, todos han hecho capital, todos tienen dos pesos de más, todos, a través de haber logrado estar en el poder. Y si alguno, mire ese Freddy, mire ese que está ahí, compañero mío de habitación en México, cuando duramos tres años, ese que estaba veteado de blanco, multimillonario. O sea que lo que tiene Leonel al lado es un paquete de ladrones, de corruptos, igual como lo tiene Danilo. O sea, esto es una lucha entre corruptos. Da pena que no exista ahora una oposición. O sea que lo de Leonel va a pasar, que no te lleven de cuento que va a haber una nueva. Lo de Leonel pasó. Y cada vez que fracasa una acción de esta, Leonel va perdiendo fuerza y su grupo va perdiendo fuerza. Lo de Leonel no va a ser otra cosa que un pataleo. Y no le queda otro camino que irse, que, que irse o doblarse ante Danilo o irse a otra parcela porque el cuentecito ese de que él se puede convertir en independiente y irse a un partiducho de eso es que los partiduchos si Leonel pudiera irse como candidato a uno de esos partiduchos lo único que se van a asomar la mano son los partiduchos porque le van a cobrar a Leonel Leonel está bien yo estaba esperando esto Leonel era esto vamos cuánto tú me das cuánto millones me das por eso no hay esperanza aquí. O sea que Leonel le dijo a ustedes que no iba a haber revolución, que hoy iba a haber una marcha y cada vez que Leonel se desgasta. Leonel va como a la izquierda dominicana, para atrás. A un desgaste. O sea que están perdiendo tiempo.